se compone por un mando y tres bomberos, de los cuales también intervienen un sanitario. El mando lo tenemos por casco amarillo y el sanitario como ahorita un casco blanco. El mando es el que ordena mal la maniobra, realiza una revisión alrededor del vehículo 180 grados y ordena la maniobra. Nadie puede tocar el vehículo hasta que lo ordene el mando. O sea, el no la prioridad en todas las intervenciones es la seguridad, la seguridad de la víctima y de los intervinientes. Se va a estabilizar el vehículo para que dar acceso al equipo sanitario. Gracias.